Hola, buscadores. Me han dicho la pregunta de, ¿cómo sabes que estás acumulando karma? ¿Quién lo determina? Bueno, vamos a ver. Saber, saber, en principio no nos damos cuenta, ¿no? Pero el esoterismo lo que te dice es que no hace falta saberlo. Cualquier cosa que hagas, crea karma. Punto. Es que es muy fácil. ¿Por qué? Aclarémoslo, porque seguro que alguien ya se ha asustado. Vamos a ver. Karma no es nada más, nada más que la ley de acción-reacción. A cada acción hay una reacción. Esto es que en física se conoce, la ley de reacción. Es lo que permite que un cohete suba. Se tira hacia atrás, bueno, hacia un sitio. Se, se tira un chorro muy potente de energía y lo que está tirándolo sale disparado hacia el otro lado, hacia el lugar contrario. Acción, reacción. Cada acción tiene una reacción. Eso a nivel físico, emocional, mental, de cualquier manera. ¿Vale? Por lo tanto, si eso es el karma, todos y en cualquier momento, cada vez que hacemos algo, estamos creando karma. También hay que aclarar que el karma es reacción a lo que tú has hecho. Por lo tanto, si he dado un beso y un abrazo a alguien, la gente no cree que eso sea karma, pero sí lo es. Es karma también, lo que llamaríamos pues, quizás karma positivo. Entonces estoy enviando uh -huh. la energía de beso y abrazo y voy a recibir tarde o temprano la energía de beso y abrazo. Beso y abrazo. <risa> ¿Vale? Por lo tanto, creas karma positivo o negativo constantemente. ¿Quién lo determina? Las leyes cósmicas. No es una persona que lo determine eso. Ni una persona, ni un dios castigador, ni premiador, ni nada. Ni el alma siquiera. El karma es algo automático. Ahora bien, sí que hay una manera de evitar el karma, pero que no se trata de evitarlo, ¿vale? Uh, dicen una frase que recuerdo haber leído alguna vez, que el maestro camina por el mundo sin dejar huella. Eso no significa que esté flotando y por lo tanto no toca el suelo, ¿vale? Significa que no deja marca. Si no deja marca, significa que no crea karma. O sea, hacer algo sin apego significa que lo haces fluyendo. En realidad no eres tú que haces la acción. Bueno, sí, tú la haces, pero quiero decir que no es porque tú lo hayas decidido, voy a hacer esa acción. Simplemente sale porque es un movimiento de fluir con la naturaleza, con el mundo, con el universo, a través de la, la, flu, la fluidez del alma. En esos momentos no generas karma, hagas lo que hagas. Lo que podría generar karma cuando insulto a alguien con intención de insultar podría ser. Que no genere karma si simplemente digo lo que en ese momento esa persona necesita oír. Aunque sea que le digan, gilipollas, ¿qué coño estás haciendo? Por ejemplo, me lo acabo de inventar y como ejemplo es muy malo, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que es que no importa realmente lo que hagas... ¿Mm? Que lo negativo puede ser positivo, y entonces genera calma positivo, pero ya no voy ahí, sino a que cuando tú no tienes apego ni a tu ego, ni a tu mente, ni a tus emociones, ni a tu cuerpo, ni a nada, no tienes apego, entonces estás fluyendo con el universo y no hay reacción, porque no hay acción tuya. Sí que haces cosas, ¿eh? claro, pero no hay acción tuya realmente. La acción tiene reacción. Si tú no haces ninguna acción, aunque hagas cosas, si tú no haces ninguna acción, tú, tú no generas karma. ¿Vale? O sea, que es posible no tener karma. Y tanto que sí. ¿Vale? Pero como podéis ver, de fácil no tiene nada. Por eso se dice que es el maestro el que pasa camina por el mundo sin dejar huella. Es el maestro. Y el maestro es quinta iniciación. ¿Mm? De quinta para arriba. <risa> En la cuarta ya casi, casi, ¿vale? pero Y en de la tercera para abajo todos dejamos huella. Solo que hay más huella cuanto más ego hay. Por eso las personas, digamos, del camino común generan muy poca huella. Sí que generan karma, pero cuando hacen cosas fuertes, normalmente en la vida diaria no generan mucha huella. Pero cuando entras en el camino personal, de crecimiento personal, y vas desarrollando tu personalidad y tu ego, cada vez generas más karma. Bueno y malo. Y cuando entras en el camino espiritual, cada vez vas generando menos. Al menos esa es la idea. ¿no? Depende de cada uno, evidentemente, y de las épocas que vivimos. Pero básicamente viene de ahí. Cuanto más te acercas al nivel de maestro, menos apego tienes. Y por lo tanto, menos acción y reacción provocas. Espero haberte ayudado aclarando de qué va esta, esto del karma a la persona que me ha hecho la pregunta, pero también a todos los que os pueda interesar este tema. Si hay dudas o preguntas, en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.